Estamos en Reinfer que es un centro de rescate y rehabilitación de primates. Eh, llevamos ya 22 años trabajando para el, el rescate, rehabilitación y conservación de, de los primates eh, eh, abandonados. Los que vamos recogiendo sobre todo provienen de, de abandonos de particulares, de incautaciones al tráfico ilegal, y de explotación al mundo audiovisual, eh, tanto cine, televisión, como también circos ¿no? para espectáculos. Entonces intentamos rehabilitarlos eh, de la mejor forma posible, tanto de secuelas físicas como de secuelas psicológicas, aunque nunca vamos a llegar a, a conseguir que sean 100% eh, reintegrados en, las, en sus sociedades. Empezamos hace 22 años, y, y empezamos un poco con la filosofía y la idea de estar apartados en un ambiente tranquilo para favorecer la, la rehabilitación y, y la tranquilidad de los animales para que poco a poco pudieran ir recuperándose y sobre todo para ofrecerles esa paz que no habían podido tener ¿no? a lo largo de sus vidas. Eh, por un lado, de esa forma no queríamos darnos a conocer dónde estábamos y por otro también todo el tráfico ilegal que, que hay, eh, mueve muchísimo muchísimo dinero, es, no sé si es el tercero o el cuarto negocio que más dinero mueve en todo el mundo, entonces claro, el saber eh, hacer pública la ubicación es un riesgo muy grande, sabemos que roban animales en muchos parques zoológicos, eh, cada dos por tres por toda Europa, no queremos arriesgarnos a que, a que nos pase eso. Hola, Migueliño, ¿Qué tal? Entonces, este es el, el macaco de Berbería, que es el mal llamado Macaco de Gibraltar, porque son introducidos allí. Son de Marruecos y, y Argelia. Eh, con esta especie hay un problema bastante grave en España, porque al estar tan cerca de, de su hábitat natural, mmm, hay un tráfico tremendo, con la finalidad de, de tenerlos como mascotas y la gente no es consciente de, del grave problema que, que se están metiendo en una casa. ¿no? Son tremendos, lo que os comentaba, los macacos son muy... ...muy agresivos, incluso entre ellos, ¿no? es, las conductas que tienen son muy jerárquicas... ...entonces cuando ya tienen incluso un añito... Eh, ...el propietario es cuando empieza a darse cuenta de... ...dios mío, qué problema tengo en lo que he metido en casa... ...entonces a estos los abandonan relativamente temprano... ...estos son monos verdes, ...es el mono verde que es muy típico de, de África... ...está prácticamente en todas las, todos los países africanos... ...es como la especie más común y bueno, estos vienen de incautación, eh, no llegaron a pasar por ningún domicilio, entonces tampoco tienen unas secuelas psicológicas muy graves, aunque lo mismo que todos, eh, viven en cautividad. Y las instalaciones también, para nosotros es muy importante el, el naturalizarlas eh, todo lo posible en función de, de cada especie. ...sabemos que no son tan llamativas ni tan verdes... ...como pueden ser las de, las de los parques zoológicos... ...pero por un lado la falta de, de fondos que tenemos... ...y por otro lado que no es necesario... O sea, ...una cosa es que tú quieras vender una imagen muy bonita al público... ...y otra cosa es que sea útil... ...y, y, y suficiente para, para, para la especie que, que estás... ...integrando en esta instalación. Estos son los capuchinos... Y estos vienen todos de, de particulares, cada uno de, de un particular distinto. Entonces aquí sí tenemos dos grupos distintos por, por las dominancias, las jerarquías de, de los dos machos que son muy dominantes. Eh, tuvimos que, que crear dos grupos para evitar problemas. Y es el más común tanto como mascota como para, para la explotación audiovisual. Son los los que estamos acostumbrados a ver en películas y en, y en anuncios. ¿no? Ahora mismo hay un anuncio eh, de un, la marca de un coche, que, que sale un mono capuchino. Son, como, son muy expresivos facialmente, es la forma que tienen de comunicarse. pues eh, Son como mayor reclamo para, para la industria publicitaria, pues, porque parecen como más parecidos al a ser humano. Pero bueno, cuando les llegas a conocer sabes que todos eh, esos gestos que, que ponen en, en, en la televisión no son para nada positivos. Eh, la gente les hace gracia pero no saben que es. Eh, pues puede ser terror, puede ser susto, puede ser inseguridad y todo eso eh, se desconoce. Ven aquí Gordi, no seas bruta, ven. La fuerza que tienen ¿eh? para mover todo. Está ancladísimo en... Manu. Hola, cariño mío. Sí, el espacio que tienen aquí es, es enorme. Lo que pasa es que todavía nos falta el, el poder completarlo entero de, de estructuras. Entonces, claro, dependiendo del mes, si recibimos un poco más de ayudas. ¿Qué? ¡Qué bichete! Esta es Manuela, el que viene por aquí detrás es Guille. ¿eh? Y el de allí atrás es Maxi. Bueno, para que veáis la diferencia, Manuela, la recogimos con tan solo 15 días, es un bebé. Y se ha criado aquí. O sea, realmente se nota en el pelaje, se nota en todo. ¿no? Eh, los otros dos son Guille, el que está detrás, de particular, y Maxi, el otro, eh, de circo. Los machos tienen que tener el doble de tamaño de una hembra. Manuela tiene 15 años, Guille tiene 25 y Maxi tiene 46. El raquitismo que tiene Maxi es tremendo. ¿no? Tiene el tamaño de una cría y es, es un macho adulto. Guille venía de particular también. O sea que eso, eh, Casi inimaginable, ¿no? El pensar que una persona tenga un chimpancé como, como mascota. O sea, están catalogados los, los animales más peligrosos del planeta, por encima de grandes felinos. Porque los colmillos son tremendos y la fuerza y la inteligencia que tienen. Simen, por ejemplo, viene de, de. de un zoo. Es uno de los casos, estos eh, aislados que os comentaba, ¿no? Que cogemos. ...animales de zoológicos... ...y el problema es que es híbrida... ...es híbrida entre dos especies... ...entonces claro eso a los zoológicos no les suele interesar... ...el no tener razas puras... ...no, no es tan atractivo... ...entonces estuvo prácticamente toda su vida solita... En, ...en el zoo... ...así dudas que la gente pregunta el verano... ...el calor lo llevan bastante bien... ...el calor mucho mejor que nosotros la verdad... Eh, ...hombre, aparte tienen sus zonas de sombra... ...tienen sus dormitorios que son mucho más fresquitos... ...cuando quieren entrar... Eh, ...vamos, hay un temporizador de unos riegos... ...que va remojando cada bueno ciertas horas de, del día, les remoja un poco la instalación. Lo que peor llevan es el invierno, el, el frío. El frío ya es que es, es imposible, ahí ya no puedes hacer mucho. ¿no? Entonces, hay casos que sean animales muy delicados, que sean animales geriátricos o que, o que tengan problemas graves de salud, pues incluso días muy fríos de invierno ni siquiera les abrimos. Eh, o a lo mejor abres y salen los que son más jovencitos, pero los más mayores se quedan dentro, pero lo más importante es tener sobre todo los cuartos eh, aclimatados, ¿no? con calefacción, y ahí es donde más gastos tenemos en, en invierno, son 4.000 euros solamente al mes de, de gasoil para las calderas. Los animales eh, son propiedad, prácticamente bueno, el 80% son de, propiedad del Estado, pero no... ...no recibimos subvenciones, no hay ayudas... ...es una labor que hacemos de forma eh, particular... Pues ...una iniciativa personal... ¿no? De, ...que inició el director del centro... ...y, y pocas ayudas hay. ...es lo que decimos, estos animales... ...parece que están en un limbo... ...no entran nunca en ninguna categoría de subvenciones... ...porque ni son animales autóctonos salvajes... ...ni es una conservación de animales eh, exóticos... In situ, ¿no? De que paguen o manden subvenciones, pues a África o a otros países. Están en España, pero, donde no les corresponde, pero no hay ningún tipo de, de ayudas. Sí, realmente sin ayudas de, de la gente, del público general, no podríamos mantenernos. O sea, es como vamos poquito a poquito creciendo y, y, y manteniendo a, a todos estos animales. Eh, vías de colaboración tenemos muchas en la página web, desde donaciones puntuales, pues bien económicas, materiales, pues a veces de alimentos que nos trae la gente o material que podamos necesitar. Eh, ...hasta padrinamientos, que es para nosotros como un poco lo más seguro... ...porque es una ayuda más constante de forma mensual... ...y desde solo 3 euros al mes pues cualquiera puede colaborar... ...es un poco la idea de no pensar que para poder echar adelante un, un proyecto... Eh, ...que merezca la pena hace falta tener muchísimo dinero, ¿no? ...con tener muchísimas personas que te sigan, pero quizá con un euro con 3 euros al mes puedes conseguir perfectamente sobrevivir, incluso llegar a, a ampliar las instalaciones y seguir recogiendo más animales. Para visitar el centro pues eh, tenemos en la página web un formulario online que se manda, se solicita eh, el día de visita y bueno, nosotros vamos organizando los grupos y en función de la disponibilidad ...como es bajo cita previa y en grupos eh, muy reducidos... ...pues se va, se va comentando pues este día hay huecos... ...este no, eh, para tal fecha tenemos más".